Nos detenemos ahora en la visita que el presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega, ha hecho al Parque de Bomberos de Molina de Aragón. Pues sí, pues muchas gracias a, a todos, eh, a José Luis por, ve, por visitar el Parque Bomberos, era una, una, una situación un poco dramática lo que tenía este, este parque, creo que, que la labor tanto de diputación, de diputación en esta comarca como en, a niveles de Guadalajara se ha hecho, ha hecho eco de estas necesidades y que agradecemos, eh, agradecemos toda la colaboración que, que están dando en este, en este caso. En primer lugar, agradecer al alcalde de Molina Aragón esa dedicación y esa preocupación que tiene por su pueblo por mantener las instalaciones eh, vivas, las instalaciones que en este caso tiene la Diputación Provincial en la comarca de Molina y en este caso hoy hemos visitado eh, su parque de bomberos, un parque de bomberos que, como dije en el otro día en la presentación de los presupuestos va bueno, a una partida importante para tratar de mejorar las instalaciones que tiene este parque de bomberos. Hoy he escuchado todas y cada una de las demandas que tiene pues, el cuerpo de bomberos que pertenece a la Diputación Provincial a ese consorcio que vamos a cuidar a cuidar desde la Diputación Provincial para tratar de mejorar ese servicio porque creemos que es uno de los mejores servicios que tiene la Diputación Provincial y es un servicio muy importante que debemos de prestar con una buena calidad. Por eso la Diputación Provincial ha hecho una apuesta importante en esos presupuestos, aumentándolos en un 22%, que va a suponer tanto en inversiones como en mejora de lo que, los recursos que tienen el, el cuerpo y el consorcio de bomberos. Eh, desde aquí quiero felicitar todas y cada una de las intervenciones que hace el cuerpo de bomberos en la comarca de Molina y en toda la provincia de Guadalajara, eh, pues sobre todo en, cuando existen circunstancias tan importantes como la última tormenta que hemos tenido en esta zona de Molina. ...en la que han tenido varias actuaciones y lo hacen de una manera ejemplar".